y ustedes también tienen la misma noticia, eh, la visita del ministro de Salud Pública, Raquel, que estuvo aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer. Bueno, de hecho, de hecho, y me excusan los demás medios, la primicia la dimos aquí porque recibí la llamada antes del ministro de llegar eh, de que el ministro venía, que venía una alta, una alta comisión del Ministerio de Salud Pública, e incluso le preguntamos al mismo gobernador Luis Núñez eh, si él tenía confirmado que el ministro venía a San Francisco de Macorís por el tema de que aquí eh, están sucediendo eh, la, una eh, propagación rápida, no uh -huh. un contagio rápido eh, del virus. Así que, eh, si tenemos la imagen, ¿cuál es eh, Raquel, la ministro? Bueno, sí, un segundo, déjame checar. Hay que apuntar también que el gobierno anunció en el día de ayer, como se estaba esperando, de la realización de pruebas totalmente gratis. Uh -huh. pruebas. Sí. gratis hay que, hay va, va, vamos. que deben ser, que deben sí. ser Raquel, va, eh, escúchame que hay vamos a escuchar bien. al ministro claro. porque el ministro dio unas declaraciones eh, a los medios que pudieron estar ahí se le pudo sacar más provecho con preguntas más objetivas. Mm. una pregunta ahí como que el ministro se quedó medio en el aire, pero vamos a escuchar señor director yo hoy la activa verdad que sí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 y miles y miles de afectados sociedades desarrolladas y nosotros aquí todavía estamos contando los casos ¿qué es lo que queremos? el corte de la transmisión y eso se da con la participación ciudadana y comunitaria y a eso es que hemos venido aquí a ayudar a que ese proceso se pueda producir ustedes saben que aquí hubo celebraciones de varios tipos marchas donde se convirtió en un centro de contagio celebraciones políticas. Bueno, ahí estuvimos escuchando al ministro de Salud Pública. Estaba muy molesto, el ministro, déjeme decirle. Y, y, y por parte, tiene razón. Ahora, lo que debieron decirle a los periodistas, que si esa señora de Villarriba fue irresponsable, que es verdad, que ella fue bastante irresponsable, pero también, también, los eh, eh, los ejecutivos, los miembros o los médicos de salud pública fueron irresponsables. ¿Por qué? Porque el protocolo mandaba que esa señora fuera en el aislamiento. ¿Cómo que usted va a confiar en una señora, mandarla para su casa, después usted va y le lleva un papel y dice, mire, usted está positiva, y la señora que se ve que es una señora eh, o sea de, de, de baja educación, que no es una señora que tiene las condiciones porque vive sola, se iba a quedar recluida en su casa... Entonces hay responsabilidad también, señor ministro, del médico que fue allá o el representante de salud pública que también fue también de la señora y la dejó allá también. para que ella se quedara supuestamente en cuarentena sola. Por eso hoy San Francisco de Macorís tiene el brote de virus que tenemos, porque ese fue el primer fallo de salud pública conjuntamente con la señora. Y después que ya ella ya se cansó de andar Está a medio mundo, mundo y de contagiar a medio, a medio mundo, entonces salud pública toma la medida de venir a buscar y llevársela, o sea, su protocolo, señor, el director de salud pública, ministro de salud pública, falló también. Usted tiene eh, sus representantes aquí en la provincia, tuvieron culpa de eso, de dejar a esa señora a, a, a como se dice en el algo popular, a la, a, o, a la o sea, no, También se saltar el hecho de que su ex esposo, porque según ella no viven juntos, eh, ha querido salir a a defenderle en cierto punto, porque él no quiere que le echen la culpa o la responsabilidad total de que ella ha sido la única difusora o propagadora del virus aquí en la provincia de Duarte. Eh, me parece que siempre le he dicho, siempre va a ser un asunto de conciencia moral, de responsabilidad ciudadana. Claro, formas, de compromiso personal. Eh, o sea, control. depende de usted, del hecho. Si usted tiene síntomas, va a depender siempre el hecho de que usted está propagador o no. Su nivel educacional, su nivel de conciencia y su nivel de Mira, cuando yo llegué a Estados Unidos Yo misma tomé la decisión de ponerme en cuarentena Por gracias. el respeto de mi gente De quienes trabajan conmigo y de todo el entorno Yo no he tenido, gracias a Dios Ningún síntoma, no tengo, gracias a Dios Aparentemente el coronavirus Pero sin embargo es un compromiso personal Que uno debería hacer En un principio se decía que las personas que tenían síntomas Eran las únicas personas que podían ir a hacerse la prueba ¿Entiendes? Sí. Entonces, sí. Eso es un compromiso personal de, cuidar, de cuidarte tú, pero de cuidar también A quienes están alrededor de ti Va, vamos, ah, sí, a escuchar, sí, sí. vamos a escuchar Raquel a el, el mensaje que el doctor Federico Garabó eh, realizara, eso fue cuando Raquel Ángel Federico Garabó, eso fue en el fin de semana el domingo, envió eso a todos los comunicadores, un mensaje grabado de prevención y de cómo estaba la situación, así que vamos a escuchar Ángel Federico Garabó es el director regional del Servicio Nacional de Salud aquí en la región 3, adelante Doctor Ángel Federico Garabó Morel pediatra hiperinatólogo. En estos días que estamos en cuarentena, quiero hacerle una petición a todos mis amigos, a todos los padres de mis pacientes y a toda la población en general, especialmente a la de Duarte. Manténganse en sus casas, por favor, no salgan, si no es una necesidad imperiosa. Nosotros estamos para asistirles a ustedes, los médicos. Por favor, la única manera de que podemos cortar esta transmisión es que cada ciudadano entienda que debe permanecer en sus hogares. Es la única manera para nosotros poder cortar de raíz y que esto no se siga propagando. Cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros adultos mayores y cuidemos a nosotros. Quédense en su casa, nosotros no lo podemos hacer por ustedes. Nosotros no quedamos sirviendo en nuestros respectivos centros. Si has estado en contacto, con alguien que haya resultado positivo al COVID-19, mantente en aislamiento en tu casa, consulta a tu médico de cabecera para que él te recomiende lo que más conviene. Bueno, bueno ahí, ahí estuvimos escuchando a la doctora Federico Garabó y, y él está también en cuarentena, señores. Todas nuestras sí, eh, autoridades están bajo, bajo, bajo cuarentena. Estamos en cuarentena todos, Roberto, el país completo, el mundo. Ahora, él está en espera de poder realizarse la prueba porque no ha podido, como lo dijimos ayer. le imagino que, el, que ya tú para tú hoy tú ya tú se, se la hicieron. Y, ojalá y que sí, porque no había podido porque todavía los laboratorios ni siquiera a nivel privado podía la gente teniendo el dinero la, podía hacerse la prueba porque la cola tan larga de espera claro. que hay decía el ministro en la mañana de hoy a las 10 de la mañana que hay, hay, hay alrededor de 300 pruebas se están haciendo diario aquí en el país 300 pruebas, era el aproximado entonces el mensaje de Garabó es para que nos sigamos cuidando y él al igual que él, al igual que el gobernador al igual que Morisete, Morisete eh, eh, dio positivo, pues lo llevaron para el Ramón de Lara, pero los demás el señor gobernador estaban en espera de los resultados todavía el día de ayer y debemos cuidarnos, y son nuestros seres las autoridades de salud pública o de, de cualquier sistema de salud privada o pública, nuestros eh, sistemas 911, la policía, la guardia, bomberos, todos los que están en la calle, ofre ofreciéndonos a nosotros seguridad y cuidándonos, son nuestros seres a quienes debemos cuidar también, y son los más propensos a, a ser contagiados con el COVID. Pero qué pena ver cómo cientos de dominicanos, miles, ya ayer iba por más de 7000 mil personas que habían violado... Eh, la cuarentena, el toque de queda eh, De 8 de la noche a 6 de la mañana. Hay unos, unos videos que están corriendo en las redes, como una chica y un joven, una pareja, rompían botellas en la calle diciendo, a mí nadie me para, a mí nadie me obliga a quedarme en casa. Entonces esos son los focos de contaminación. Salen a la calle a contaminarse, luego entonces contactan a sus seres. A caminar, sus seres ¿sí? falta de responsabilidad entonces lo decía el ministro quejándose ayer, aquí lo decía con cierta impotencia y tiene toda la razón hay gente que está desacatando las órdenes del gobierno y así entonces no vamos a poder parar la transmisión. Transmisión comunitaria inició por San Francisco de Macorís, por la irresponsabilidad, la señora Oraida de Villarribia y también en parte de las autoridades. Pero hay más responsabilidad individual en todo este caso que debemos asumir. Los medios de comunicación estamos para conciencia para aportar para decirle a usted que se quede en casa y que solo salga a comprar comestibles y que la gente muchos de esos eh, videos que han salido y se han expuesto a través de las redes sociales son precisamente para eso, para convertirse en viral, para buscar sonido y para llamar la atención. Y es precisamente por la ignorancia que siempre ha, ha incidido en Pero, el uh -huh. Uh -huh. Mira, yo entiendo que la gente se afana mucho por buscar el tema eh, material, que no hay dinero, que hay que salir a trabajar. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que una gente se gane 100 pesos, por ejemplo, trabajando. Salvador, ¿no? buen día, ¿cómo estás? en medicamentos bien bien a bien, veces está en con este mayor, me gustaría a veces a veces a no a veces a veces a veces a veces a veces a veces a veces a veces a veces no veces a veces a veces Que la salud, Óyeme, tú puedes, lo decía el presidente de El Salvador, que tanto hemos hecho hincapié sí, sí, sí. en su conversación con el residente. Él decía que a, a los empresarios de El Salvador, que por ejemplo, si no hay camillas, imagínense que usted va a una camilla y usted está enfermo, usted le ofrece 100 millones de dólares, 500 millones de Ahora, dólares, que se una va, en esa no, se no se lo va a dar, si quiere su salud. Así es. Yo creo que las medidas que está tomando el presidente Nayib de, de, del, del ah, país de son muy buenas. Porque sí. la gente está saliendo a las calles, por bueno, algunas personas están saliendo a las calles por el tema de alimentos. Uh -huh. y, y que tienen prioridades, incluso antes de ayer yo creo que ya estaban llamando eh, una empresa de, de cable, de teléfono, están llamando a las personas para pagar, aunque supuestamente sí, se dice eh. que que no hay que pagar en todo esto, pero la, lo están llamando y uno está diciendo, por la deshacerse de